El Plan Estratégico Institucional Participativo Juntos 2020 es un gran desafío de la Facultad de Ciencias Económicas en, de manera participativa, es decir, de manera colectiva, eh, intentar trazar los lineamientos hacia los cuales la Facultad quería ir en el futuro. El Plan Estratégico en la Facultad de Ciencias Económicas surge como idea de algunas personas que formamos parte de esta comunidad y que estábamos convencidos y estamos convencidos de que la planificación estratégica se convierte en un modo de hacer, en un modo de ejecutar las tareas cotidianas. Al momento de llevar adelante nuestras tareas no tenemos que mirar solamente en cómo se hicieron y cómo las estamos haciendo hoy, sino fundamentalmente pensar que esto que estoy haciendo hoy es definitivo. ...para lo que queremos lograr en el futuro. Y mira, el pay es, digamos, una herramienta fundamental para nuestra facultad... porque que lo he podido vivir desde sus inicios... ...ha sido una herramienta fundamental para el crecimiento en un montón de aspectos... ...porque al ser participativo, que es lo que nos destaca y lo caracteriza... Eh, ...nos involucramos todos. Eh, creo que para cualquier institución, tanto pública como privada... Trabajar en el planeamiento estratégico es fundamental. Es, diría yo, poner la casa en orden. ¿Dónde estamos parados mirando nuestra historia y hacia dónde queremos llegar en nuestro futuro inmediato o inmediato? Soy de las personas que siempre repito algo que para mí es importante, que es el hecho de que las instituciones trascienden a las personas. O sea, si una institución no tiene una planificación, eh, difícilmente eh, se pueda llegar a, a un logro o a lograr un objetivo a corto, mediano o largo plazo. Porque justamente, eh, si no hay planificación, no va a trascender a las personas que están trabajando en el momento. Yo creo que la planificación estratégica es necesaria en todas las organizaciones. Eh, las organizaciones privadas lo han demostrado desde un principio, como una especie de columna vertebral, la cual se fija sus principales objetivos y se conjuga tanto este, este juego redundantemente entre del, del corto plazo y el largo plazo para que todos los objetivos y metas que se vayan fijando en el medio vayan definidas en pos de un objetivo o algo mayor que sea justamente esta visión estratégica o esta, este, esta visión compartida en definitiva que se tenga de la propia organización. Este, en ese sentido es que estuvimos empezando a, a planificarnos estratégicamente pero no viéndonos solamente nosotros sino que como institución también con esa apertura al medio y el poder ver lo que las diferentes, digamos, diferentes los diferentes públicos con los cuales interactuamos, hayan sido empresas, graduados, distintas personas que no estén hoy en quizás en la institución directamente, pero que participan y son importantes para la misma, pudieran reflejar cómo querían que, que se viera de acá un futuro nuestra casa de estudios. Esta construcción colectiva, además, intenta lograr eh, un fuerte involucramiento de esos actores en el luego en la ejecución del, del programa. Pero además, supera la idea del Gobierno 4 por qué? Porque en ese proceso de planificación, o ese proceso de planificación, se inicia consultando qué es lo que el medio quiere de la facultad. Entonces, no sólo que involucra al, a la comunidad interna propiamente dicha de la facultad o de la institución, sino que además involucra a los actores de la comunidad o de la sociedad que interactúan con la facultad. Y dentro de la primera etapa del plan estratégico, que es la, justamente la etapa estratégica, porque la otra etapa es la operativa, es en donde nosotros ejecutamos los programas, eh, lo que hicimos acá en la facultad fue establecer cuatro ejes eh, básicamente de trabajo. Eh, el eje académico, no podría faltar en una facultad, el eje de investigación, el de comunicación y el institucional. Eh, bueno, la matrícula es, este, es, es, es grande, por lo tanto no, no puedo decirte la opinión de todos, pero sí lo que uno le comentan a aquellos alumnos que no tienen más afinidad, que eh, les parece, se sienten parte. ¿sí? Entonces es como si cuando ven la encuesta eh, o cuando uno les pregunta o, alguna, o los invitamos porque el PAIB es participativo y es para ellos también. ¿sí? Ellos puede, todo el tiempo uno lo está invitando, tanto a los alumnos, a los docentes y demás. Ellos se sienten parte y se dan cuenta que son, digamos, el corazón de nuestra facultad. ¿Sí? Y lo que estamos haciendo, este proceso de, de hacer un seguimiento, es para ir detectando alguna deficiencia o alguna cuestión a solucionar para ellos. ¿sí? A mí me parece que sí, el claustro alumno, que por suerte en la mayoría de los casos ya es conocido esto del pape del plan estratégico, eh, si al principio puede sonar como algo por ahí externo o algo que por ahí pasa desapercibido, lo, no es menos cierto que a medida que uno va avanzando por ahí las carreras, los contenidos, va viendo esto de la planificación estratégica de manera teórica propiamente y de alguna manera va haciendo una especie de analogía con esto que la facultad, entre otras organizaciones, eh, lo implementa. Me parece que es ahí justamente, por ahí en los últimos años de carrera y demás, cuando el alumno realmente dice, ah, mirá, realmente es verdad, esto es, existe, es palpable. Eh, uno puede ver, por ejemplo, la cantidad de charlas que hay, en cómo la facultad se abre al medio, por decirte un ejemplo puntual, las pasantías, los convenios, las capacitaciones, eh, los distintos organismos con los cuales se enlaza, que eso también forma parte de una de las estrategias que se ha aplicado oportunamente para el PEIP y que, bueno, claramente el alumno goza de esos beneficios y, como te decía hace un ratito, eh, por ahí al principio medio como que no sabe bien cómo viene o de dónde viene la mano, pero después a medida que va avanzando en su carrera, que se va interesando también en esto del Pape, se va dando cuenta realmente de todos estos beneficios que viene arraigado de una planificación estratégica. Si bien todos tenemos alguna reticencia al cambio o nos cuesta cambiar, por una cuestión natural de arraigo a los procedimientos y a las actividades que hacemos de manera cotidiana, creo que lo que ha impactado de manera muy positiva en cuanto al planeamiento estratégico es comenzar a ver que en las actividades concretas eh, los cambios se dan, los cambios mejoran, los cambios permitan la participación y hacen que haya nuevos escenarios o distintos espacios para eh, ejecutar las, las actividades cotidianas. Y en ese sentido creo que independientemente de que uno a veces siente la incertidumbre ante el cambio que es algo natural que tenemos como seres humanos, cuando empezamos a ver que, que en las actividades cotidianas eh, podemos participar podemos mejorar, podemos relacionarnos con la comunidad de una manera más solvente, más firme, de que somos reconocidos en la comunidad en la que estamos insertos como facultad por las cosas que hacemos, creo que ahí se empieza a evidenciar lo positivo de pensar estratégicamente. Eh, yo creo que, que siempre hay cosas que se pueden mejorar, digamos, y, y, y lo que tiene esto de la planificación estratégica es que se retroalimenta todo el tiempo, entonces eh, en, en el devenir, digamos, en la marcha, vos vas viendo las cosas que van a mejorar. Obviamente, es lo que te digo, eh, siempre, siempre va a haber cosas a mejorar, pero por ahí sí lo que se puede trabajar es eh, poner la energía en cuestiones puntuales. ¿sí? Eso sí lo veo. Eh, sí, su, seguramente que sí, los desafíos siempre son muchos. Creo que de todas formas, y sobre todo los últimos graduados, los graduados más recientes de, del Plan Nuevo, los que somos todos del Plan Nuevo, han tenido mucha apertura. La verdad que, que uno ve que en las encuestas responden, que uno convoca y, y siempre están dando su punto de vista y aportando para mejorar. Seguramente que habrá algunos desafíos por mejorar o cada vez llegar a más gente, pero bueno, justamente todo esto que, que se hace también se difunde, se da a conocer, y hay mayores posibilidades de que más gente se siga sumando. El plan estratégico ha sido un, un enorme desafío para, para la facultad y ha sido un enorme desafío para nosotros como equipo de gestión eh, llevarlo adelante e impulsarlo de manera, de manera permanente. Eh, un enorme desafío porque en realidad significa o ha significado horizontalizar más la organización y esto significa de alguna manera perder este, la posibilidad de tomar ciertas decisiones y esto eh, realmente termina siendo una, una enorme fortaleza de la institución y una enorme fortaleza para la gestión porque las, las decisiones que uno toma y las actividades que uno lleva adelante y, y los distintos aspectos que se priorizan dentro de la organización tienen el fuerte basamento de la participación colectiva con lo cual tomar decisiones en, en el ámbito de una planificación estratégica participativa este, termina siendo mucho más sencillo Para mí en ese sentido la facultad hemos venido trabajando de manera muy correcta en el sentido digamos que siempre escuchó al otro, y el otro no solamente dentro de la misma facultad, sino para afuera. Vinieron los empresarios oportunamente, han venido de otras facultades, han venido gente de otras provincias, gente de la propia gobernación. O sea, siempre ha estado relacionándose con su medio porque no es menor, pero una facultad puede formar excelentes profesionales, pero si no se relaciona con su medio, el día de mañana, cuando esos profesionales salgan a la realidad, eh, digamos que no le va a ser tan sencilla su incorporación al medio, porque por distintas cuestiones. Entonces, me parece que el simple hecho de trabajar escuchando al otro y no son, ni que hablar de manera interna ¿no? entre los distintos claustros sino también de manera externa con el medio un ejemplo los emprendedores eh, graduados eh, profesores que vienen de otras universidades más ya con, empezar con ese tipo de trabajo ya nos permite digamos por lo menos visualizar un horizonte por ahí más claro porque tenemos miradas de distintos eh, agentes que no son precisamente o están sesgados por esta propia facultad eh, todas las áreas intentamos ¿sí? y en esto me pongo me pone al lugar, digamos, de, de, de la oficina de posgrado, de la secretaría también, la mejora continua, digamos, eh, dar lo mejor, ¿sí? Para, para que las cosas salgan bien a nivel global, ¿sí? Y eso también tiene que ver con un trabajo en equipo, ¿sí? Hemos priorizado, y, y, y lo hablo como propio, esto de la sinergia entre las áreas, porque me parece que es de suma utilidad que se pueda trabajar así. Digamos, somos una facultad que trabaja en pos del de devenir de, de los alumnos. Entonces, por ahí trabajar individualizadamente no, no tenía mucho sentido. Eso lo pudimos ver, lo pudimos trabajar este, mucho durante el plan, con el tema de las capacitaciones, por ejemplo, con el hecho de saber eh, en qué trabaja puntualmente el otro, ¿sí? en qué uno, desde su área, puede ayudar al otro. Y creo que eso, eh, eso sí se nota, eh, o espero que así lo sea, en, en la atención al público, en, en todo lo que es el trabajo administrativo. Eh, bueno, yo fui eh, parte de aquel equipo impulsor que comenzó las primeras conversaciones en el año 2011 y recuerdo que uno de los consultores dijo, el fin de semana que viene es el 2020. Y a mí esa frase me impactó porque yo dije, bueno, evidentemente tenemos que empezar a pensar en el 2020 porque está encima. Y eso era en 2011 y hoy a la fecha, en 2017, ya quedando tres años de proyección en este, con este lema que, que nos acompañó estos años, que es Plan Estratégico, Institucional, Participativo, Juntos 2020. Creo que hemos podido avanzar juntos, creo que estamos muy cerca del 2020 y creo que ya tenemos que empezar a ponerle un número superior a este lema para seguir proyectándonos. Es como todo plan, nosotros pusimos un número quizás porque nos gustó el 2020 y vamos a llegar ese momento y vamos a tener que pararnos, mirar un poco hacia atrás, ver los objetivos que se habían trazado, ver cuáles se alcanzaron y seguramente de acá a tres años, eh, hoy el mundo hace cambios en forma vertiginosa, seguramente vamos a tener objetivos nuevos y será 2025, no sé, tendremos otro... Nos plantearemos nuevos objetivos para adelante. Eso es el, lo maravilloso de un plan estratégico. Es tener una línea eh, trazada hacia donde uno va y ir de a poco, porque tres años, cinco años, hoy día ya pasó a ser hasta un corto plazo, si se quiere, eh, ir revisando lo que se hizo, modificando lo que pensamos que no hicimos bien, reformulándolo, eh, o viendo que quizás nos olvidamos de algo, bueno, introduzcamos esta nueva variable y trazando nuevos planes y viendo que también va a haber una serie de cosas que ya se lograron concretar.